Está bien que hagamos nuestro examen de conciencia, y ya nos queda poquito para esa semana preciosa de Semana Santa. Y cómo hemos estado, hicimos un resumen ya de los ayunos. Pusimos unos ayunos que no estaban, vimos las tentaciones de Jesús para que veamos que también podemos ser tentados. Y creo que en todo hemos visto que quien vence es el amor. Dios es amor, y quiere, y por amor vino al mundo, por amor a ti vino, y por amor a ti da hasta la última gotita de sangre, todos los días lo recordamos y vuelve a hacerse real en cada Eucaristía lo que vamos a ver unos días más, su pasión, su muerte y su resurrección, por amor. No sacamos nada y ya no tenemos ningún vicio. Todos los ayunos ya. Saca. No tengo nada. Hermano, primero eso es. Porque es imposible que todavía en el algo, como una señora por ahí, ¿no es cierto? Que fue a un retiro y. y, y y te, el padre dijo, todos tienen que confesarse, así que tienen tiempo, no importa, es una semana, así que con tiempo vayan, no hay apuro, no hay nada. Pero sí, los que estamos aquí necesitamos todos confesar. Y esta señora cuenta que si sí, el señor pero lo que me voy a confesar, y mi día su es nada. Entonces le ya ya era el último día y tenía que, tengo que ir señor, y le dice, señor ayúdame muéstrame algo, por lo menos, ¿qué le voy a decir al padre? Y el Señor le empieza a mostrar, se cuenta ya, churrocientas cosas. ¿Cómo será que leía? Le dijo, Señor, de a una, de a una, por favor. ¿Qué quiere decir, hermano querido? Que nos cuesta mirar. Así que, en base al amor, vamos a ver hoy día en Primera Corintios 13, 4. El amor es paciente y muestra compasión. El amor no tiene celos, no aparenta, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar de la ira y olvida lo malo. Palabra de Dios, palabra de amor, palabra de luz. Este es el amor verdadero, ustedes ya saben, el amor con Mayo, el amor del Señor, no el amorío que dice que es el amor, no, el amor que nos dice el mundo, no es amor, el lujuria, es pasión, es cualquier cosa, mismo amor. El amor es paciente, no está buscando su propio interés, busca el del otro. Y el amor con mi luzca el que me dice el mundo, no. Tú, que te complazcan lo que tú quieras, mía, que te hagan el gusto y que si tú quieres bien y cuando tú no quieras, chao, hermano querido, el amor del Señor es preocupación por el otro, preocupación por el otro, así que digámale hoy día, Señor, en este examen de conciencia, en esta preparación ya final para compartir ese amor y colocarle todo al Señor, veamos, en qué he fallado en el amor mi amor ha sido amame Señor quiero recibir ese gran amor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 de mi corazón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 de mi